Aquí tenemos un pendejaurus marsupialis. Ven, no irás a ningún lado, maldito. No, que... Así, ¿Ah, puto, crees que voy a escapar de mí. Prepárate para morir. Kip jamás falla. Se saca la basura. ¡Sí! Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Me voy a morir. Yo me encargo de esto. Cerca ¡Tema resuelto! Y uno nuevo empieza. De la vida ¡Sí! ¡A ¡Ah, huevo! Ya valió, madre. ¡Sí! ¡No! ¡Sal a la verga, todos a la verga. Me lleva la cachetada. ¡Hasta tu madre, cabrón! Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Paposo! Todos mis movimientos están fríamente calculados. Sensei, fiesta al cien, algo bien Todos mis movimientos están fríamente calculados ¿Acaso no los viste venir?